Hmm. Vamos a echar una partida partidita algo de la Famicom de Nintendo. Hmm. Yo aquí por el dibujo me recuerda al Altered Beast de Mega Drive y de Master System. Fantasy Zone. El muñequito este, pero este no se lo pago pa, opa. de SEGA. Afterburner. Pero.. pero ¿qué está pasando aquí? Aquí pone Sega. ¡Sega! Muy buenas retrofrikis. Pues sí, salieron títulos de SEGA en la consola de Nintendo. A pesar de la rivalidad que tenían estas dos compañías en los 80 y 90, ¿qué ocurrió en los 80 para que estos títulos de Sega salieran en la consola de Nintendo? Altered Beast fue uno de ellos. Este juego salió en arcade, en Amiga, en Astra en CPC, en Atari, en Commodore 64, MS2, MSX, Master System, Mega Drive o Genesis, TurboGrafx, en ZX Spectrum y de forma muy extraña en Famicom, en Nintendo de 8 bits. Zeus resucita a un centurión para que vaya a rescatar a Atenea. Y a base de transformaciones, patadas y puñetazos, llegaremos a arrebatarle a Atenea a los esta versión para Nintendo solo salió para Famicom con el nombre de Ibuki, no salió para la NES occidental y fue versionada por la empresa AsMic en el 89. Y aunque la versión más conocida y mejor es la de Mega Drive, podéis comparar la versión de Master System en la miniatura. versión de la polémica Tengen de la Arcade Fantasy Zone. Simpática mascota llamada Opa Opa, primo de los Puyo Puyo, protagonizó las dos partes que salieron para la consola de Nintendo. Tras un colapso del sistema monetario interplanetario, los Menon están robando las monedas para financiar una enorme fortaleza. Y para evitar a los invasores envían a Opa Opa. Para que lo podáis comprar, aquí pongo unas imágenes de Master System. Y esta es la versión de Mega Drive. No quedó ahí con esta saga, sino que hubo una segunda parte. Zone 2. Y un clasicazo. Afterburner salió en Amiga, Namstrand, Atari, Incomoders 64, Master System, ZX Spectrum y MSX. Y como curiosidad, también lo podrás jugar en los recreativos de Senmutos. 2. de Master System y de Mega Drive también hubo Sinovi para Famicom mira, mira que cuesta creerlo ¿eh? pero ahí abajo lo pone bien claro Sega Tengen volvió a hacer otro port de la versión de Sinui de Master System. Aunque no muy bien parada. la versión de Master System y el sinobi de Mega Drive de nuevo Tengen pero esta vez junto a Sandiritsu lanzaron otro port del juego Alien Syndrome Ricky y María deben de rescatar a todos los rehenes y eliminar a la reina Alien. Esto era el survival horror en el mundo de los videojuegos en el año 90. Y unas imágenes de la versión de Master System. Una de las mayores sorpresas fue cuando me encontré a Space Harrier para la consola de Nintendo. Y el motivo es porque no podía imaginarme el efecto 3D en una consola como la Famicom. Pero Tanaka se las ingenió para poder conseguir lo que estáis viendo. Incluso podéis observar un fondo que la versión, por ejemplo, de Master System no aparecía. Y para que podáis comprar una vez más, aquí la versión de Master System. Get ready. Y como no, la de mi drive. Y acabamos con este título. Para mí... Mi preferido, de los comentados. No podía faltar en este vídeo el famoso Toki. ¿Cuántas monedas nos hemos dejado con este? En la arcade, claro está. Pues bien, también tuvo su modesta versión para la Famicom. Yo no logré nunca verlo en tienda, ni nadie de mi barrio se lo compró. iba a decir que en plena batalla de los 80-90 entre SEGA y Nintendo iban a aparecer títulos de SEGA en la Famicom de 8 bits? Ha sido un rápido repaso sobre algunos títulos, los más destacados supongo, pero seguro que conocéis alguno más. Me encantaría que lo añadáis a los comentarios y también indicar que esto simplemente es un mini vídeo de entrada a un podcast que vamos a grabar próximamente se hablará sobre los de Sega que aparecieron en las consolas de Nintendo si quieres aportar algo o colaborar estás invitado hasta muy pronto